una tragedia esta mañana en Rodeo del Medio con un hombre que circulaba con 2.85 gramos de alcohol por litro de sangre. Vamos a contarte lo que pasaba esta mañana. Muy temprano, allí en esta zona, eh, estuvo Marcela Navarro hablando con la gente. Un conductor alcoholizado, 2.85 de alcohol, choca primero contra una vivienda. Esto fue en Isidro Massa el 50, Rodeo del Medio, del departamento Maipú. Bueno, los vecinos de la zona dicen que son frecuentes los accidentes en esta zona. Piden medidas de prevención. El conductor Miguel Ángel Fernández, de aproximadamente 30 años, termina chocando a un vehículo, después contra una casa y finalmente vuelca en todo lo que implica una huida mientras circulaba con esa cantidad de alcohol en sangre. Aproximadamente a las 6 de la mañana escuchamos un estruendo grande y es como si hubiera sido un terremoto en la casa. Y bueno, como vivimos el año 86 sabíamos que era un accidente. Primero pensamos que era un camión, salí, no vi nada, me vestí y bueno, vi que se había llevado todo el guardarray y había impactado contra la reja y la pared. Claro, el conductor venía, hay una curva antes de tu casa. Claro, hay una curva antes de la ruta 50. Ahí es donde... Ahí es donde se colisiona con el guardarray. Y el, guarda, el guardarray le pega abajo y lo arrastra y lo hace una vez, o sea, lo sube y lo baja. Termina en el baldío del lado. ¿Cómo estaba él? Mira, yo cuando salí había salido por la luneta, por la parte de atrás. Tenía unos rasguños en la cabeza. ¿Qué auto era y, y qué lo protegió? Un Bora era. Mira, yo creo que por la seguridad del auto lo protegió. Y se veían los herbas saltados. Que fue a esa hora? Porque si a las 7 empiezan a pasar todos los padres que llevan a los chicos al colegio, al instituto, a Don Bosco a María Exiladora, ahí hubiera sido un desastre. ¿Qué piensas de lo que pasó? Mira que, que pienso que no se puede vivir más acá. En esta curva no se puede vivir más. Nosotros hace el año 86 que venimos sufriendo todo este tipo de accidentes, causa al principio de los boliches pero acá hubieron muchísimos accidentes. Acá habían cinco guardarrables del ferrocarril, los sacaron a todos. Inclusive sacaron dos postes de teléfono, lo arrancaron de, de raíz. Lo, lo que dicen es que el conductor venía de bailar, ¿vos qué sabés con cuánto de alcohol venía en sangre? Mira, yo no sé de dónde venía, lo que sí sé es que estuve, estuve en el momento que le hacían el dosaje de sangre, le salió 2,85 de alcohol en sangre. ¿Cómo estaba él? ¿Se podía parar? ¿Podía hablar? Sí. ¿Cómo estaba? Sí, sí, se podía hablar. ¿Qué decía de la situación? Eh, no, nada, estaba callado. Estaba como, no sé, como atontado.